Bienvenido una vez más a Mujer Cronopio. Hoy quiero hablarte de cómo aplicar la metodología Agile para desarrollo de software en tu vida personal. Como ingeniero, Agile se ha convertido en parte importante de mi rutina profesional. Ahora bien, desde hace un par de años, Agile también se convirtió en una parte fundamental de mi vida diaria, de mi vida personal, de mis emprendimientos, de mi labor como escritora y ahora como... Creadora de contenido Hay una cita de Maya Angelou uh, Que les quiero leer Y dice algo así como Podemos encontrarnos en el camino Muchas derrotas Pero nunca debemos ser derrotados Esto es algo que me hace pensar En la vida ágil En cómo adaptarnos Y cómo sobreponernos rápidamente A lo que podemos considerar como una derrota A qué llamo la vida ágil. La vida ágil es aquella vida en la que organizamos nuestras tareas, nuestros proyectos y nuestra acti nuestras actividades bajo el marco de la metodología Agile de desarrollo de software. No soy la primera persona que ve un potencial para aplicar esta metodología al ámbito personal y espero con este video no ser la última. Este tipo de organización tiene como fin adaptarse efectivamente y rápidamente a los cambios. Es decir, la vida. Piénsalo por un momento, estamos rodeados de circunstancias, esas circunstancias cambian rápidamente, cambian constantemente y tenemos que adaptarnos. Mientras mejor nos adaptemos a ese cambio de circunstancias, podemos decir que somos más o menos exitosos, tomando el éxito como una vida satisfactoria, una vida plena, una vida tranquila. Esto mismo es lo que pasa con los sistemas de software, que se tienen que adaptar a la vorágine de cambios que suceden en el mundo, que está lleno de competencias, circunstancias que cambian. Y esta metodología ágil lo que busca es adaptación a esos cambios, dando un valor tangible a los usuarios finales y poderse medir con la competencia. Una vez más, si lo piensan, eso es la vida. Imagina entonces que este método te sirve para aprender de tu pasado, para estar presente en tu presente. ¿Por qué? Porque vas a tener información y suficientes elementos para tomar mejores decisiones. Y finalmente te va a servir para planificar el futuro paso a paso sin que el futuro se convierta en un monstruo generador de estrés y ansiedad. Este método te va a servir para emprendimientos, para planificar las vacaciones con tu familia, planificar tu boda, hacer la logística de cualquier evento, escribir una novela, componer una nueva canción. Es decir, este método es tan flexible como tú lo hagas. Simplemente va a tener unas bases o unas prácticas básicas que te van a ayudar a dar la estructura y sobre ellas podemos construir nuestra propia versión del método. En esta serie de videos lo que quiero mostrarte es las bases de este método Pero primero quiero que recordemos juntos un video que hice hace bastante tiempo En el que hablaba de los 10 principios o mi versión de los 10 principios para una vida ágil Le voy a dejar el link por acá arriba Los 10 principios de la vida ágil Los 10 principios de la vida ágil les recuerdo que son la interpretación de Mujer Cronopio del de Manifiesto Agile Y se los digo Primero, conócete a ti mismo Segundo, parécete al sueño que tienes de ti mismo Experimenta Cuarto, dale la bienvenida al cambio Quinto, enfócate en una sola cosa a la vez Señores, el multitasking es una mentira Así que, hashtag, una cosita al día. Sexto, simplifica. El minimalismo no es una moda. El minimalismo... ¿Minimalismo? ¿Lo estoy diciendo bien? Minimalismo, minimalismo... Oh, oh. El minimalismo es realmente algo que toca la fibra humana porque nos da... Una alerta sobre el consumismo Y sobre esa manía que tenemos de llenarnos de cosas Para llenar huecos emocionales Así que simplifica, busca el minimalismo Minimalismo es un tema del que vamos a estar hablando en el canal muy pronto Séptimo, planifica tus objetivos de una manera inteligente Smart, es decir, específicos, medibles, alcanzables, realistas Y que puedas hacer en un tiempo determinado Octavo, reflexiona, siempre reflexiona sobre lo que has hecho Noveno, sé flexible, nada es para siempre, todo puede adaptarse y ajustarse a la realidad que cambia Y décimo, si no te hace sonreír, deséchalo Si hasta ahora nos estamos entendiendo, recuerda suscribirte al canal, darle like al video Y sobre todo compartir con una persona a la que creas que esto pueda ayudarle La idea aquí es formar una tribu y es... Acabar con ese sentimiento de que estamos solos como multipotenciales. Vamos a volver al concepto de la vida ágil. Y para eso quiero volver a mis amados griegos clásicos y un poco a la filosofía. Una vida ágil para mí es una vida con propósito. Si pensamos en los griegos antiguos, una de las preguntas fundamentales que ellos se hacían es, ¿cuál es la vida que merece ser vivida? O en otras palabras, ¿cuál es la vida feliz? Sócrates nos dice, Platón, en uno de sus diálogos, dice algo como que una vida sin examen no merece ser vivida. Tendríamos que entrar en las profundidades de la filosofía socrática para desenmarañar todo el significado. Sin embargo, estirando un poco el concepto, como siempre, quiero rescatar la palabra examen. Una vida sin examen. Quiero ver el examen como un propósito y una reflexión sobre lo que hacemos en nuestra vida. Vuelvo al concepto de dar propósito. Tenemos que dar propósito, no podemos... o oh, sí podemos... Podemos ser zombies, no hay problema Sin embargo, creo que la vida es más sabrosa No solo en la playa, sino cuando le damos un propósito Cuando hacemos cosas que nos hacen felices Que nos dan placer, que nos hacen sonreír Pero la vida cambia y nosotros cambiamos con ella Como multipotenciales, el cambio viene de adentro Y el cambio también viene de afuera Buscamos variedad y tenemos que ser capaces de Adaptarnos a ese cambio para que nuestra vida no se quiebre por completo cada vez que decidamos virar en el curso de nuestra vida Si saltamos un poco más adelante en el tiempo y en la filosofía, encontramos a Epicuro Epicuro es el filósofo que introduce el concepto de hedonismo, es decir, la búsqueda del placer Ahora bien, un momento, esto no quiere decir comer y tener sexo como locos, a lo que a veces se ha asociado al hedonismo Sino buscar el placer más alto en la escala, más puro Este placer se ve como una ausencia de dolor, por ello él propone llegar a un estado de ataraxia en el que los deseos sean reducidos al mínimo y por ello tenemos unas necesidades digamos controladas y podemos enfocarnos en lo que en realidad nos brinda placer, pues hay un peligro, cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de este placer supremo por llamarlo de alguna manera y condiciona nuestra vida así tenemos que calcular con prudencia estos riesgos o ventajas de tomar una acción u otra en búsqueda de este placer todo esto para decirles que a mí el hedonismo siempre me ha parecido algo maravilloso porque para mí el placer el placer de lo que haces el placer que encuentras creando es el placer por el que la vida vale la pena ser vivida. Ahora bien, ¿cómo determinas ese placer? ¿Cómo realmente puedes, en esta constante de cambios, tener un, con, un sistema constante para evaluar esos cambios y para verte a ti mismo? Y no es obsesionarte conti contigo mismo, es decir... Digo mismo, vamos a trabajar, o digo mismo en este caso, vamos a trabajar en pro de esta meta porque allí es donde yo encuentro el placer. Esto también me recuerda al concepto de mindfulness, que es estar presente en el presente. Es decir, toma del pasado lo que tienes que tomar del pasado, pero déjalo ir y el futuro ni siquiera ha llegado, así que relájate y coopera. La metodología ágil es algo que puede ayudarte a encontrar este estado de mindfulness, a este estado de estar presente, a este estado de encontrar el placer en lo que haces y llevar una vida organizada de acuerdo a tus necesidades. En este video entonces hablamos de lo que es esta vida ágil, en el próximo video vamos a estar hablando de los bloques para construir este sistema de metodología Agile y en el tercer video de esta serie vamos a estar hablando de cómo poner todo esto en la práctica. Así que... Gracias por acompañarme hasta acá, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuándo se publican los siguientes videos de esta serie y todos los videos que vienen en el canal. Una vez más, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirte, recuerda Multipotencial no estamos solos, no somos unos bichos raros y sí podemos con este mundo, aunque no esté diseñado para nosotros.